Y cuando uno ya pensaba que estábamos saturados de redes sociales, porque tenemos Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, que está en auge, Snapchat, aparece de todo. de todo. Aparece una nueva red social que ya los usuarios están haciendo eh, notar, ¿no? En todos lados, porque incluso las imágenes que toman allí las replican en Instagram. V-Real okay. se llama. Vamos a sacarnos todas las dudas de qué se trata esta aplicación y además en los conflictos que se ha visto envuelta porque uh -huh. podría eh, vulnerar la eh, privacidad de las personas. Interesante. Esto, muy interesante, Para la conocer verdad. Más. Sobre esto vamos a charlar con Nicolás Brandoni, que es experto en streaming y que ya está con nosotros. Lo recibimos nuevamente. Bienvenido, Nico. Hola, ¿Cómo Bienvenido. Hola, Clara, Lucas, ¿cómo andan? Excelente, bien, Nico. Contentos de tenerte por aquí de vuelta. Eh, Be Real, ese es el nombre de la. Ahí se, se tintó, me parece. Yo ahora los escucho. Ah, ah perfecto. perfecto. Bueno. Escuchando bien. Sí, Perfecto. Te escuchamos bien. Sí, Nico. Simplemente te dábamos la bienvenida y el pie para empezar a hablar de esta nueva aplicación que se llama Be Real. ¿Ese es el nombre? Sí, totalmente. Be Real es una nueva red social que lo que nos propone es ser reales. Mm. Eh, es una red social que la creó una compañía, una startup de Francia. Eh, en el 2019 y en el 2020 ya estaba publicada como para poder descargarse. Uh -huh. O sea, es una aplicación muy reciente. Sí. ¿Qué es esto que nos propone de ser reales? Eh, la aplicación funciona de la siguiente manera. Vos la tenés instalada, una vez que la instalás, detecta los contactos que tenés en, en tu teléfono sí. y a esos contactos vos los podés agregar como amigos o como amigas. Bien. Eh, entonces, a partir de ese momento, vos vas a poder publicar una imagen por día en un momento en donde la aplicación defina, ¿no? O sea, vos estás viviendo tu día normal y en un momento te llega una notificación que dice, bueno, es tu momento virreal. Ah, en ese yeah. momento tenés... Sí, ahí tenés dos minutos para tocar esa notificación y sacarte una foto. Esa foto la saca la cámara frontal y la cámara trasera de tu celular. Okay. O sea que... Eh, sale tu cara y sale lo que, lo que, estás, lo que viendo, estás viendo ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces, bueno, como tenés dos minutos para hacer todo esto Justamente la propuesta es Vas a ser real O sea, no podés editar la imagen No podés preparar el ambiente en el que estás Es simplemente realmente dónde estás y cómo estás eh, Y acá empezaron a aparecer algunas, algunos temas Porque bueno, al tratarse de una empresa nueva De una startup que toma un crecimiento muy rápido, principalmente en el 2022. Pensemos que tiene 53 millones de descargas en la actualidad, uh -huh. tiene 10 millones de usuarios activos por día. Eh, es una empresa que pasó de 0 a 100 en muy poco tiempo uh -huh. y hay cosas que tienen que ajustarse todavía. ¿no? Algunas de las cosas, como, como mencionaban al principio, que, que generaron polémica, la principal creo que es uno de los términos ¿Vieron cuando bajás una aplicación que vos aceptás términos? Yo en sí. general no leo ninguno. Nadie lo lee, chicos. No. Seamos honestos. Totalmente. Nadie lo lee y eso la verdad es que funciona como si fuese una firma digital, ¿no? Es claro. un acuerdo que vos estás aceptando. Sí. No podés volver para atrás una vez que lo aceptaste y decir me arrepentí. Sí puedes dejar de usarla. Eh, lo que vos aceptás en esos términos, en este caso, lo más polémico es que tu contenido, lo que vos subís a la aplicación... Queda almacenado en los servidores de ellos y pueden usar esas imágenes para cualquier fin por 30 años. O sea, hay es muchísimo tiempo. tiempo. Y acá también hay un tema que lo que trae quizás eh, más eh, disputas es que, bueno, vos estás subiendo contenido real tuyo eh, en dos minutos y vos en esos dos minutos que te sacás la foto, al no poder acomodar nada se puede ver un montón de información que puede ser sensible. Uh -huh. Por ejemplo, si yo estoy en una reunión de trabajo y me aparece la aplicación, eh, digamos, la notificación de Be Real, y capaz que yo hago la foto y se ve material, no sé, de mi empresa, claro. o si yo soy menor de edad, ponele, se puede llegar a ver sé yo familiares míos, uh -huh. eh, electrodomésticos, cosas que no quiera mostrar. Seguro. Eh, claro, es una imagen que no está cuidada. Ajá. Uh -huh. Totalmente, es una imagen claro. que no, no Nico, está cuidada y que puedes mostrar eh, cosas que, que capaz que no querés. Tengo una consulta para conocer o entender un poquito más la aplicación. Te llega esta notificación y esta imagen, esta doble foto, ¿se le envía a tus contactos como una suerte de foto privada o se sube una suerte de perfil como conocemos de Instagram, por ejemplo? Mira, acá tenés distintas opciones. O sea, vos tenés tu perfil, pero hay dos opciones. Cuando vos subís la imagen, Puedes sí. publicarla o para tus amigos, que es sí. principalmente para lo que está, pensado, está pensada esta aplicación. Uh -huh. O si no, podés subirla a lo que se llama Discovery, que eso está abierto claro. y sube la y lo todo puede ver cualquier persona. Ah, okay. uh -huh. Sí, exactamente. Eh, ahora, ese todo el mundo que lo ve, por ejemplo, vos subís la imagen y la subís o para tus amigos o para Discovery. Uh -huh. Pero cuando vos sos un usuario, de, digamos, eh, que quiere mirar contenido... Vos no podés mirar contenido que haya subido otro si vos no subiste tu imagen diaria. O sea, ah. si a mí me aparece la notificación... Claro, te habilita de alguna manera a ver claro, los, a ver a ver los demás. demás. Totalmente. Pero bueno, ponerle que yo ya subí mi contenido diario. Si quiero mirar contenido en Discovery y no solo de mis amigos, eso no está filtrado, o sea, no tiene ningún filtro a nivel eh, contenido. O sea, puede ver cualquier cosa. Claro. Eh, uh -huh. Y por otro lado... Ves contenido de todo el mundo, no es que te lo segmentas según Argentina. O sea, ves contenido de Estados Unidos, de India, de mm -hmm. cualquier lugar. Y hay contenido, y acá, Nico, en esta aplicación que está prohibido o censurado de alguna manera, porque en Instagram, por ejemplo, uno desnudos no encuentra. Uh -huh. O imágenes pornográficas y demás, sí. a diferencia de Twitter, de Twitter. que sí, que en eso está liberado. Digo para que los padres tengan por ahí el, el recaudo de que los más chiquitos no usen esta aplicación, ¿no? Porque Seguro. se pueden encontrar con cualquier cosa de gente de todo el mundo y... y Ninguno sí, nunca sabe, ¿no? Contenido ¿Sí grato, puede estar del otro lado obvio. de una pantalla para los niños? Está bueno estar atento. Sí, totalmente. Bueno, ahí hay un punto también que es bastante controversial. Si bien vos no podés usar eh, la, plata, la, la aplicación si no sos mayor de 13 años, uh -huh. esto es una cuestión manual. O sea, vos decís yo tengo tal edad. Después no hay un filtro algorítmico como en Instagram que detecte si realmente vos tenés 13 años o menos. Entonces, puede entrar alguien de 10 años poniendo que tiene 13 claro. y la aplicación sí. nunca se va a dar cuenta. Uh -huh. eh, pero por otro lado, sí, esto que preguntabas, eh, Clara, no, no hay filtros. O sea, no, no, hay un filtro, no hay un algoritmo que detecte el contenido y lo filtre. Uh -huh. Pero esto tiene una razón de ser en la compañía que yo estimo que va a cambiar con el tiempo. Y creo que viene de la mano de esto de que tuvo un crecimiento muy rápido en muy poco tiempo y es que la compañía está registrada como una hosting company, en lugar de un content publisher. O sea, esto significa que yo, jo, al, al ser una hosting company, lo que hago es poner mis servidores para que vos subas tu contenido. Yo no me hago responsable de lo que vos estás subiendo. Mm, y okay. te doy la posibilidad como usuario de denunciar el contenido que suben otros y ahí sí tomar medidas. Pero si no, vos subís lo que sea, yo solamente soy una herramienta para que lo subas. Okay. Y esto es bastante polémico. Claro, como que deja todo librado claro, al azar, lo que, lo que pasa acá yo no me hago cargo. Solo fotos, Nico, ¿no? Videos no tiene posibilidad de publicarse, ¿no? No, no, no. Y tampoco tiene posibilidad de eh, iniciar un chat de comunicación privada como ah, en Instagram. O sea, yo no puedo chatear con vos. Perfecto. Y, eh, y ni comentar la fotito, comentar. el me gusta, ¿existe, por ejemplo? Sí, existen comentarios ah. y reacciones. Bien. Para comentar tenés que ser... Eh, amigo o amiga mía en, eh, uh -huh. en, la, en la aplicación. Si bueno. vos, no, si no estamos como amigos ahí, no me podés comentar eh, las publicaciones, uh -huh. pero sí podés reaccionar a mis publicaciones. Uh -huh. Bien. Igualmente, ahí hay algo también que es positivo, sí. que es que para reaccionar, si vos no me conocés, pensemos que si no somos amigos en la aplicación, eh, vos podés reaccionar eh, a, a, a mis publicaciones, pero no me conocés. Entonces, para... Poder hacerlo, la aplicación te pide que vos elijas un emoji, que es la reacción, y después que hagas con tu cara la misma reacción que está haciendo el emoji. Entonces como que detecta que sos, y, te, y te muestra, ¿no? Claro, o sea, muestra claro, que claro que evidencia. Estas fotos que se suben, Nico, ¿tienen la posibilidad de tener esta dualidad como por ejemplo los perfiles de Instagram que pueden quedar en el feed y quedan? ¿Y tenés también las historias que se borran o simplemente quedan? No, quedan, pero quedan uh -huh. para un registro propio. Okay. O sea, vos como usuario podés ver lo que estuviste haciendo. Ah, ok. Eh, sí, después las personas ven el día a día. Bien. Pero de todas maneras, Bien. todos estos son los costados quizás más polémicos, pero hay un lado que está bueno de esto, que citando a lo que en algún momento dijo Elon Musk, Instagram se lo considera un amplificador de la envidia, ¿no? O sea, todos salimos perfectos y perfectas Bien. ahí y sí. nos sí. mostramos como... Uno nunca oh, muestra bueno, su, su sombra, no, muestra las luces nomás, Obvio. claro. Sí, nos mostramos súper felices, y esto lo que propone es algo bastante disruptivo, que uh -huh. es, eh, te aparece la notificación, te la sacás ahora, no te podés ni maquillar, no podés eh, preparar nada, uh -huh. entonces eso al principio, yo hablando con gente que, que está usando la aplicación, al principio es un poco incómodo, porque es como, pará, ¿no? está todo feo, estoy mal, <risa> claro. después con el tiempo claro pero después con el tiempo te empezás como a sacar un peso de encima que es esto de es probable uy tengo que fingirla claro y de los filtros y de todo el show que uno le mete a Instagram sin dudas sí totalmente desde ese lado está bueno sí interesante pero bueno para tener cuidado sobre todo en los menores de edad y y quienes puedan mostrar contenido sensible quizás en esas imágenes capturadas ahí en un breve lapso de dos minutos. Nico, ¿vos le ves proyección a esta red social? ¿Decís que va a agarpar, que muchas personas se van a querer sumar? ¿O quizás es una moda, tendencia del momento? Y para mí es un hype del momento fuerte. Yo creo que puede continuar, pero ahora está teniendo un crecimiento demasiado exponencial uh -huh. en poco tiempo. Uh -huh. Y para mí va a bajar un poco, ¿no? O sea, uh -huh. pensemos también que... Eh, la mayoría de los usuarios, y esto ligado a lo que mencionabas antes de los menores de edad, la mayoría de los usuarios son de la, de la generación Z, uh -huh. entonces generación Z va entre el año eh, 2012 y el 97, eh, y son usuarios chicos, entonces recién están empezando a usar la aplicación, yo creo que si sigue con las funcionalidades que tiene hoy, es únicamente un, una, un hype o algo que está de moda, claro. pero si le agregan funcionalidades, creo que puede llegar a tener largo vuelo. Excelente. Bueno, vamos a tener que explorarlo un poquito vamos más. A ver qué pasa. Nos hacemos el Be reel de Mejor de Mañana y les mostramos todo no lo es que está sucediendo acá. Me no gusta. es mala, ojo. Es mala. Puede estar buena. Lo vamos a implementar. Nico, te agradecemos y te mandamos un gran saludo. Gracias, Nico. Gracias a ustedes. Un Beso gusto estar acá. Chau, chau.